El segundo juzgado de la instrucción del Distrito Judicial Duarte envió este martes a juicio de fondo a Ana Estefani Luna, acusada de la muerte de su expareja sentimental, Juan Anderson Santos Enríquez, hecho ocurrido en el municipio de Castillo. El representante legal de la familia ofreció detalles a su salida del Palacio de Justicia. Bien, en nombre de la familia Santos Enríquez, en el día de hoy se conoció la audiencia preliminar seguida a la imputada Ana Estefani Luna.